Vectores o mapas de bits Los vectores y los mapas de bits siempre han sido un problema decisivo en el mundo del diseño gráfico. Fight! ¿Qué diferencia existe entre ellos? ¿Cómo nos beneficia y cómo nos afecta? Empecemos. Los mapas de bits o las imágenes raster están formadas por cuadritos diminutos los cuales se llaman píxeles. Un pixel, Picture Element en inglés, es la menor parte que compone la imagen digital. Al hacer zoom sobre una imagen, se observan los píxeles que la componen. Entonces, podemos decir que un conjunto de píxeles son una matriz que forman una imagen digital. Los píxeles son cuadrados. Su tamaño y cantidad depende de la resolución de la imagen. Por ejemplo, el tamaño y cantidad de píxeles de una imagen con una resolución de 72 píxeles por pulgada no es igual al de una imagen con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Así, las dimensiones de la imagen sean iguales en ambos casos. Cada píxel se codifica por medio de bits, los cuales, dependiendo de su profundidad, le dan a la imagen su nitidez. Estos bits van desde 8 hasta 24 bits. Un píxel con una profundidad de 8 bits soporta un máximo de 256 colores. En cambio, un píxel con una profundidad de 24 bits soporta hasta 16 millones de colores. Esto quiere decir que mientras más píxeles por pulgada tenga una imagen y mayor profundidad en bits, más espacio de almacenamiento va a ocupar en nuestra computadora, ya que cada píxel es almacenado de forma independiente. Estos mapas de bits varían la calidad de la imagen dependiendo si su uso es para web o para impresión. Los formatos de mapas de bits más utilizados son JPG, PNG, TIFF o GIF. Para impresión se utiliza el modelo de color sustractivo CMYK, cian, Magenta, amarillo y negro, el cual exige imágenes con resoluciones desde 300 píxeles por pulgada hasta los 1200 en el caso de impresión de gran formato. En el caso de imágenes destinadas para pantalla, web, proyectores o escáneres, se usa el modelo de color aditivo RGB, red, green, blue, con el cual se manejan resoluciones desde 72 píxeles por pulgada. Uno de los defectos que poseen los mapas de bits es que al ampliarse su tamaño o estirarse la calidad de estos, se pierden. Ya que tenemos claro cómo funcionan los mapas de bits, hablemos de los vectores. Una imagen vectorial es una imagen digital la cual está compuesta por formas geométricas dependientes, arcos, polígonos, segmentos, triángulos y también están formados por puntos de control llamados puntos Bézier. Cada una de estas formas geométricas están definidas por propiedades matemáticas de tamaño y posición. Es decir, que un rectángulo de color verde quedará definido por la posición de su eje central, su alto, ancho y grosor del trazo. Los puntos Bézier o puntos de ancla permiten un control total de las formas vectoriales, ya que permiten hacer lo que necesitemos con estas. La principal ventaja que posee este formato de imagen digital es que se puede estirar, distorsionar, cambiar de tamaño o mover sin que exista una pérdida de calidad. La otra ventaja es que los gráficos vectoriales ocupan poco espacio de almacenamiento pero desafortunadamente los vectores no pueden representar la misma calidad de imagen que poseen los mapas de bits ya que estos carecen de realismo fotográfico al ser imágenes compuestas por ecuaciones matemáticas el término vector está relacionado directamente con las gráficas bidimensionales generadas por ordenador pero con los avances tecnológicos son muy utilizados en el diseño y modelado 3D enfocado hacia el desarrollo de videojuegos. Entonces, ¿qué elegir? ¿Bitmaps o vectores? La respuesta está en el tipo de proyecto que deseemos desarrollar. Aplicaciones como Adobe Illustrator o Adobe Photoshop permiten mezclar en su flujo de trabajo ambos formatos de imagen digital.